Del agua del mar, bebo tan solo la sal. Sé que ahora mismo estás lejos. Tiendo mis piernas al sol y en lo más alto del mástil, ato mis manos y a navegar. Veo la costa. Cerca, tomo el rumbo puesto a ella No vaya a ser que el viento cambie al tocar tierra Y en mi delirio Los putos duendes se han adueñado de mi cabeza Me usan como una marioneta Si sí, aburrido Deciden tirarme por la borda con el bote en marcha Y a nadie me encontrará Dejo que corten las cuerdas Justo cuando caigo al mar Y me sumerjo nadando hacia otra guerra